Talento urbano, el alfa, triunfa en los Estados Unidos. Señores, el exponente dominicano de música urbana, el alfa, el jefe, se coronó como el urbano criollo más exitoso de todos los tiempos. Señores, el exponente dominicano de música urbana, el alfa, el jefe, se coronó como el urbano criollo más exitoso de todos los tiempos. Al llenar a toda capacidad el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, unas 20.000 personas se dieron cita en, la, en el histórico evento donde Manuel Herrera, nombre de Pila del Artista, regaló un amplio repertorio de sus más populares canciones, las cuales fueron coreadas por todos los fanáticos. Entre los invitados de la noche estuvieron Fernando Villalona, Cherry Scone, J Balvin, Farruco DJ Ladoni, Mark B., Chelocha, entre, entre otros que lo acompañaron en, el inolvida, en la inolvidable velada. El Alfa estuvo en la ciudad de Boston, donde también logró un lleno total. Bueno, el Alfa, eh, todo el día sábado fue tendencia, sí. ¿verdad? Eh, eh, todas las noticias, toda la información que llegaban desde el Madison Square Garden sobre este concierto de la familia y señores, el público, vean. Abarrotado totalmente sí. el más de sus los dominicanos fueron en masa para allá, bajaron para Manhattan. Esa gente a disfrutar hicieron muy en ese... muy de todo. <risa> para ir, eso fue histórico. Sí, eso señores. fue bastante lleno. Y está a... bien que hubo sorpresa, pero fue sin anunciar la sorpresa. Sí, sí. ellos no anunciaron tampoco, aunque se sabe que el Alfa siempre lleva sí. su, sus acompañantes. ¿Y ya se sabía, bueno. por ejemplo, que Cherry Scone... Eh, sí. Eh, o sea, Triple se buscó su visa y fue para allá precisamente. Y fue para, para, eso. Fue para allá eso. Pero ya, o sea, se sabía ya que Cherry iba para o, allá. Fue, fue algo inesperado, ¿verdad? Sí. Sí. sí. Los muchachos de allá, Taligoya, Goya. Doma Montana también se sabía que iba para allá porque incluso grabaron un Sí, tema Ahí, a, ahí está. Ese, ese, ese es el momento en que... Eh, do, entra si uh -huh. Sí. El momento en que, tú, en que el artista que tú dices, pues estuvo ahí con el Alfa en esa sí, en, sí. en, en, en el Madison, Square Garden. Chelocha también, que Chelocha fue uno de los primeros que ayudó el Alfa, sí, es eh, eh. eh, uno de los primeros cuando el Alfa empezó, que andaba en su motor, ya tú sabes, el, el, el Alfa lo agarró y grabó con él. Eh. También estuvo Fernando Villalona. Fernando Villalona, ah, que sí. fue, fue el que abrió, creo, al, al principio del show uh -huh. con, con Dominicano Sol, sí. interpretando ese que es un himno de, de, de la eh, Dominicano aquí. Dominicano sí. Sol. Claro, y que es un orgullo porque el Alfa fue el primero urbano. Dominicano, en llenar el Madison Square Garden. Condem -Bow. Exactamente, Condembow. Yo quiero decir algo sobre este tema. He visto muchas personas, celebridades que no son urbanas. Eh. Sí, es el próximo tema. Vamos no, no, no, no. Vamos, no, vamos no, terminar a terminar de felicitar al alfa, no, para entonces abundar el próximo tema. Okay. No, porque es un título que yo voy a criticar, es un título. Ok. okay. Es un título Me parece que fue Nuria o, o no sé Que yo vi un título Donde critican que el Alfa puso La bandera de revés. Ah ok, sí. Eso fue la presentación de Eso se llama El huevo del año Sea Nuria, sea Alicia Ortega, sea quien sea Un huevo Pero yo creo que Eso fue algo falso Porque yo de una vez entré al perfil de Nuria y no lo vi Quizás pudo ser quizá un montaje, quizás si lo borraron, antes de, sí, sí, sí, pero sí. eso tuvo de mal gusto. Como de pero te... muy de mal gusto porque usted no puede señalar lo malo de un concierto tan grande, sí. de una hazaña que hizo este muchacho, uh -huh. ¿entiendes? Y he visto eh, muchos periodistas de larga data felicitándolo, Claro. Pero usted no puede venir a... a Lamentablemente, que a usted no le guste, fue un logro. que sí, Kenny ya. Valdés, que es amiga de este programa, okay. sí. bueno, la cronista Kenny Valdés, felicitó al Alfa y dio eh, detalles de lo que fue ese concierto. Y ese concierto apareció reseñado, oigan esto, en el Rolling Stone, en la revista sí, Rolling Stone, y en el New York Times. Claro, se eh, claro. no es abarrotado cosa. uno Entonces, de los escenarios más grandes de Estados Unidos. Luis Abinader también. El presidente se hizo presidente. eco, todo el mundo. ¿Eh? Muchas personas muchas personas, sí. ¿Eh? muchas personas, dos o tres amarillitas saliendo. No es que, no, oh, es que, es que nadie nunca el mundo es perfecto y lo Exactamente. Siempre va a una persona que no le guste. Sí. Entonces si a usted no le gusta que callado. Exactamente. Entonces pues y que, que el alfa volteó la bandera, esos son errores ahí, pero suerte él son que la cositas, pudo agarrar. Son son son de los nervios. Busca lo mínimo para. Pero en el mismo el video, chabajo. en el mismo video yo lo vi, en el mismo video. Ellos arreglaron la bandera y la pusieron correcta. Claro. Hay sí, es que uno es humano y como a cualquiera se le puede con la emoción. ¿Y cómo viene de que en medio de un show Dique, en, claro. señalar, en vivo, En vivo. Que en fue vivo, no programado, que eso no es. Programado. Vamos para allá a romper. ¿Sí? Exactamente. Todo, tío, todo tiene que salir bien. O sea, nada va a salir perfecto, pero tú tienes que tratar de que las cosas salgan bien. Pero venía a señalar y que que. No, no, no. no, no. Exactamente. Si eso fue verdad pusieron un huevo. El alfa va a haber un antes y un después del alfa. Así es conquistando tierras extranjeras también, y va para Boston, yo creo, mañana. O sea, ya estuvo en Boston. Boston. En casa Llena, estuvo soldado. soldado. Yeah. Sí, sí eh. tenemos ahí, bueno, ahí estamos viendo el momento de la bandera. Fernando Villalona Fernando Villalona que es un merenguero, un ícono de este de país, música, sí. apoyando lo que es y dándole consejo a estos muchachos, tanto aquí con el Crecy, el Cherry, el Alfa, eh, muchos que estuvieron ahí. Un gran gesto del Alfa de tener a Juan Luis Guerra, ¿Eh? Fernando Villalona en ese El en ese en Twitter, fue el Twitter en que, que pusieron el equipo de Nuria. Okay. El Alfa ondea bandera al revés. Oye. Oh, ¿Eh? Dios yes, mío no, se, se, vio chi, se vio chicle, se vio chicle. No, sí, se vio no de, de muy mal gusto. De ahí no hay comentario positivo, te apuesto yo. Se vio chicle. ¿Eh? Pero, sí, vamos a ver, vamos a ver aquí eh, los comentarios abajo, las respuestas que le dieron. A el portal de Nuria, que a veces no sé quiénes son los que están Pusieron escribiendo. Pusieron huevo él, ahí, que, esa gente de Nuria. Porque eso, eso, eso no, es, no es relevante para nada. Entonces... Dice, si asumimos que la imagen de Nuria, el, eh, la, bandera, el, la, Dios mío, la bandera está bien. Y si en la que les comparto se asume que hasta el Mayimbe, que, Jesús, eh, que la bandera es, en el Mayimbe está bien. Dejen su envidia. Dice, Félix Portes la enderezó. La noticia es el concierto histórico a casa llena. Muy bien. Eh, tenemos por aquí, vamos a ver qué más. Y aún así, lo felicita, pues no, bueno, es un comentario más. El hecho es buscarle un maldito defecto, perdón la palabra. Fue un desliz, aquí la ponen al revés, en el, el asta y no pasa nada. Tenía buena intención de hacer de hacer saber su orgullo de ser dominicano. Creíble. No soy fan de su música, pero él tiene su encanto y público para demostrarlo. También dice que esos son errores que cualquier intelectual claro. puede caer, y aún más a una persona que pertenece a un género que no parece interesarle la cultura. Dice aquí, o sea. Pero esas son entras de las respuestas. Respuesta le dieron a Nuria, Tú entras eso. esos perfiles. Ah, yo he entrado a varios perfiles, Nuria Piera, y varios perfiles. Y tú no ves en, en ningún lado, yo felicitando al Alfa. Que no lo van a hacer. Este muchacho vino de un barrio. Este muchacho viene del suelo. ¿Me entiendes? Y ha conquistado. Yo, el Alfa es una marca. Así uh -huh. es. Marca mundial. ¿eh? Mundial. El Alfa, ya el que no le dé su dinero, lo que exige. Por eso es un producto que usted tiene que venderse. Sí. Claro. ¿Eh? Ya tanto como ropa, carro. ¿eh? Porque ese, ese candel bugari, ¿eh? usted sabe que eso viene también una promoción. ¿Entiendes? Entonces, esta prensa amarillita, estos dinosaurios, Alcaico ¿eh? Pedro Pica Piedra y Vilma, lamentablemente tienen que aceptar la juventud. No me critique a mí. El doble sentido de, de, de patilla, patilla. No porque usted ve Pasión de gavilanes Y, y los niños lo ven. Y los niños lo ven. Lo dejan sí. Y ven esa niños. novela y ven, y, y ven películas de tiro. ¿Estamos? La narconovela del Señor de los Cielos y de cielo, Pablo Cobar. Usted lo ve tranquilo en su casa con chocolate. Entonces no me venga usted a mí. Este muchacho hay que felicitarlo. Totalmente. El país tendencia RD, sí. gracias al Alfa y el equipo de trabajo. También un Franco Macorizano que es de aquí, el manager, ¿cómo se llama? El manager del Alfa. Sí. No es Chael. No, pues Chael es el que produce. No, no es el manager. Eurimatos, primo hermano de nuestro hermano Maxel Pedro, que es de aquí en San Francisco, Eurimatos, que es, es, es responsable también de este éxito del Alfa. Porque son muchachos disciplinados. ¿eh? Felicitar también a Chael. Chael. Productor sí. también. Son muchachos, un equipo. No, el equipo, el equipo del Alfa. Eh, es algo que de admirar. Claro. Ahí sí. vemos a Alex Sensation también, que le entregó una placa. También Alex Sensation. Sí, él le entregó una, una placa, placa. de reconocimiento. De es algo, algo increíble. Mariana. Algo increíble. Todo el que hable en contra va a quedar feo. Y esto es no, no se puede forma. minimizar, lo que hizo el Alfa, porque no. nosotros vemos a los artistas, ¿verdad? Ya sea urbanos o no, que dicen ah, un tour mundial, que sé yo qué, pero van a Estados Unidos solamente a discotequita y ya y ya son tour. Sí. No, lo, esto del Alfa es un no, eso fue un concierto, un concierto. Claro. No, Romeo. Sin claro. Como lo que hace Romeo, bueno, llena el, el Yankee y los Super Bowl que el que la ha llenado ya ya, sí, sí. o sea, que ya es algo de admirar porque ya está el nivel de las personas que lo pueden hacer. Claro, Miguel, no no Romeo no de, de, fenómeno, fenómeno latinos. Sí, no está lentísimo. muy fuerte. Tiene que bajarle un poco a la pesa. Tiene que sí. ir dos veces a la semana. Sí, o está comprando los suertes chiquitos. Sí, se hicieron claro, eco. No hay peor enemigo de un dominicano que otro dominicano. Su propia raza, su propia raza, Eso su propia raza. Telemundo el no se ha callado con el alfa. Todo los, los periodistas a nivel mundial. Los colombianos, loco con el alfa a nivel mundial, periodista claro. duro. Sí. ¿Tú entiendes? No, como les decía el New York Post, señores, cuando yo vi la publicación en el New York Post en inglés sobre eso, señores, ya eso claro, es. Claro, eso es otra cosa. De aquí, también esa. Eh, es que es que no Ahí, habló Josué. También la intención de Farruco, que siempre ha ayudado a estos sí. muchachos de aquí, Farruco. Una parte importante en el éxito del Alfa. Aquí, aquí, aquí, sí, aquí estoy viendo algo, disculpa, Néstor. Que en el 2001, ¿verdad? Michael Jackson no pudo llenar de Madison. Oye, esta, esta leyenda. Mas, sin embargo, el Alfa lo, lo arrebató. Lo arrebató. A es. casa llena. A casa llena. Entonces, hay que aplaudirlo. Porque un muchacho de aquí, de RD, que, que se arriesgó mudándose a Miami. Y ahora... <risa> y, ya, ya y, que, eso. Y, y no hay que ser mezquido, porque mira, yo a mí hay canciones del Alfa que a mí no me gustan, porque el Alfa hay que decirlo, ¿verdad? Eh, explícito en, en sus letras, en, sí. en algunas canciones, pero, que, pero hay que reconocérselos porque a mí no me gusta la actitud de los pero yo con eso no puedo decir que no sirven en su trabajo. Exactamente. ¿Eh? Sí. Es uno de los responsables del éxito urbano aquí en este país. Sí, yo no puedo sí. decir que. Que lo que está haciendo no sirve. Claro. Porque eso se vería feo. Aquí cuando, Yo lo que no puedo seguirlo porque no me agrada como persona. Cuando, cuando nosotros comenzamos a escuchar música urbana dominicana. Ese, eso de alofoquemusic.net. Óyeme. Claro. Todo el pues, mundo. Se... Lo que descargábamos. Lo que sí, hemos seguido el movimiento. Por el tiempo. Lo que es Mundo RD. saludos saludo a Randy. Mi amigo Randy de Mundo RD. <ríe> y, y descargando de la página de los la página sí. web. Decaigando me yo, claro. claro. Decaigando ya ahí todo. Entonces, sí, hay, no hay que ser mezquino y felicitar al alfa por ese éxito que marca un antes y un después en la música urbana dominicana.